Sí, esto es mecánica pesada, mecánica diésel, se llama esta. No, tallero Oscar Arenas, de Santa Bárbara, Antioquia. Este oficio, llevo 38 años haciendo este oficio. Estamos aquí en Naranjal, aquí hemos estado toda la parte la mayor parte de la vida es como estaba acá en Naranjal trabajando. No sabía ni para dónde se movía, se aflojaba un tornillo. ¿Y ¿A la derecha o a la izquierda? Pero afortunadamente le pusimos cuidado a esto y, y pudimos hacer una forma de vivir un poquito mejor que en el campo. Estuve en esta cuadrita de aquí abajo en un taller de un señor, Darío Gómez. Luego me fui para allí a una empresa. Yo trabajé 25 años en una empresa. Y esa empresa se acabó y ya me vine por acá. Ah, sí, pero yo en la empresa trabajaba mecánica también. Yo ahora hacía mantenimiento a ocho mulas que habían allá y dos doble troques. Y de allá como la empresa se acabó, el patrón vendió eso y se fue para Estados Unidos. Entonces... Me tocó venirme a la calle todavía porque todavía hay como energía para trabajar. Entonces, y hay necesidad. Porque es que nadie le lleva a uno un par de paneles a la casa. Estamos organizando este carrito. Tiene un problema de calentamiento y estamos aquí haciéndole unos trabajos para tratar de que el carro quede bien. Este calentamiento es falta de ventilación. Entonces estamos haciendo la forma de, de que el carro le ventile el agua mejor. Le refresque el agua del motor. El carro desde que usted por la mañana lo prende, existe la posibilidad de vararse. En cualquier momento se vara. Como se evita muchas veces haciendo mantenimiento. Haciendo buen mantenimiento de los vehículos, se evita una varada uno en carretera. Pero si uno se monta nomás, el carro lo usa nomás para. Para andar en él. Uno hay que revisar a ver qué le hace falta o qué le duele el carrito también. Aquí llevamos tres días. En este carrito entró el lunes y ya estamos aquí ya terminando. Pues muy bien, aquí en Naranjal he vivido y ya los, los hijos, ya el hijo trabaja para él. Y la niña ya está que sale también y trabajará para ella porque ya nosotros estamos de salida. El oficio mío va a desaparecer. Yo ya, a mí ya me va a tocar con lo, toca lo que nos toca a los viejos, que los hijos nos den sopa. Y para que nos den una sopa, nos ten, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cargar los nietos, sacar los perros a miar afuera. Y regar las matas, en eso nos eso, en eso morimos nosotros los viejos. No, por ahí vienen, sí, sí de edu sí vienen personas, pero ellos nos dicen que, que nos vamos de acá y para dónde. Tenemos que esperar a ver, que nos tiren estos muritos encima y ahí sí tenemos que salir con la colita entre las patas, que más le va a hacer? no es de nosotros, se tiene uno muchas veces que ir de lo que es de uno, ahora uno no va a ir aquí, si uno está pagando arriendo, con eso está diciendo que no es de uno esto. tristera a mi mamá mucha triste porque es que este naranjal les ha sido sagrado para uno. Aquí, le va, o sea, aquí me acabé de criar prácticamente yo y, y, y aquí levanté los hijos, ya acabó los hijos están grandes. Aquí. aquí se acabó y, muy, y es muy bueno porque donde he vivido toda la vida, solo un buscito para subir y otro para bajar. En cambio ya uno para otra parte, le tocan coger dos buses para ir al trabajo y dos buses para ir a la casa. Ah, no, esto, pues es que uno reconoce porque es que uno, uno sabe, esto es un lunar muy feo aquí para la ciudad, la ciudad, esto, la ciudad está creciendo y está y muy bonita, muy bien organizada, pero están pasando por encima de la gente. Esto se ve feo, pero entonces nos deben de llevar a un sitio digno, un sitio digno de trabajo, pero nosotros ya nos dicen que nos vamos para el Caracol o que nos vamos de aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Si solamente sabemos venir aquí a trabajar aquí. Llevamos todos los años trabajando acá. En el Caracol no cabemos, allá están estrechos los que hay. Antes los de allá se van a ir. Los están haciendo aburrir, enseguida llevanos a nosotros para allá.